¡Hola, gente! Uh, ah. oh, no, no, no! ¡No me muevo lo loco! Pero sí, mire, mire, mire, mire, mire. he estado viendo muchas series últimamente, estamos viendo la anillo del poder, un poquito de chistón, tengo que ver la casa del dragón, todavía no me he hecho tiempo, ¿por qué? Porque estaba viendo el final de temporada, la segunda temporada de Primal. Out, Primal. Out. wow, qué pasada esta segunda temporada, déjate de joder, amigos, en serio. Ay Dios, cuando algo está hecho con amor, está hecho con amor. ¡Empecemos! Oh, desde la mente de Jendy Tartakovsky, creador de la laboratoria de Dexter, de, la, de las guerras clónicas creo que era, de, la, de Star Wars, eh, de Samurai e. Jack, ¡hullo! Nos trae esta preciosura de serie Heimal. La verdad que yo no había visto la primera temporada y, y, y se agradece demasiado porque yo pude agarrar la primera y segunda temporada juntas, juntas la pude agarrar y las pude disfrutar mucho más, amigos, la pude disfrutar mucho más, aunque tiene premios haber sido la mejor animación del 2021, creo. es que no se ha quedado atrás gente con esta segunda temporada, esta segunda temporada te ha sacado de nuevo polla, el apoyo a este creador espectacular quien combina de bocetos y después los pasa digital Uf, es que tan simplemente ver los detalles de la serie ver los detalles de las animaciones como está dibujado la, la gama de colores la, la, la, la, la, la, tab la tableta de colores que usa esta esta, esta esta animación es espectacular gente no se lo pueden perder es algo que simplemente eh, que no se ve hoy en día o sea, vemos muy poco todo, todo se está yendo todo a, a solamente animaciones 3D y nada más y están todos encajonados con esto porque el puto Disney lo hace porque porque Warner lo hace porque Dreamworks lo hace todo es todo en 3D y se ha perdido un poquito de la buena animación que era, que era la de antes no un poquito un poquito no tampoco igual pero por lo menos mezclar un poquito así pa pa pa pi, pi, pi. es que esto ha demostrado que lo bueno, lo bueno, hay que aplicarle amor, gente, como esta serie, espectacular. No solamente eh, es buena eh, animadamente, como no, está animado, sino también, y tampoco por los colores, sino que también el guión, gente, el guión, los capítulos, la trama, gente, cómo se va armando la trama poco a poco, espectacular. Desde eh, de dinosaurios, eh, dinosaurios, magia... Eh, misticismo, un poquito de esto, un poquito de aquello Han, Están haciendo están haciendo algo muy épico gente que to, Yo creo que todo el mundo ya terminó la segunda temporada y estamos esperando la tercera Que, que ya estamos preguntando, estamos diciendo cuándo la tercera temporada gente Es que es así, sí, cuando algo bueno, pero realmente bueno Que vos ves que no están yendo de los papeles Es que vos decís, es, es muy lindo de ver es muy lindo de ver, de, de, de, de seguir, y otra cosa muy importante, de que habla muy bien de esta serie Que es lo que dije yo en la película de, de depredador spray eh, la última A buen entendedor, pocas palabras, y es lo que esta eh, serie se lleva, gente Yo creo que vos puedes ser, eh, de, de, hablar cualquier idioma y la vas a entender Es que esta serie es inclusiva, amigos es una serie totalmente inclusiva Lo pueden ver eh, las personas que nos que, que escuchan y, y lo van a entender y todo el mundo lo va a entender Sin que tener que estar poniendo subtítulos ni nada Es que no hay diálogos básicamente Creo que en las dos temporadas solamente se lo ha escuchado decir es, creo que ha sido lo último que se ha dicho el del protagonista Es lo único que hemos escuchado protagonista Pero la serie se entiende Sin tener que leer nada sin tener que saber nada, ni siquiera nada Es que es, es espectacular en ese sentido, gente Es que está muy bien pensado Eso es una buena inclusión Eso es una buena inclusión para que la gente tome nota Que tome nota Que algo bien hecho No hay reclamos, gente Es que no va a haber reclamos Está espectacular por donde lo veas Por donde lo veas es espectacular Te mantiene ahí Te mantiene ahí en, en de que, Uf. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a seguir? Eh, eh, eh, pa, pa, pa, pa, pa. Estás ahí loquísimo. Estás loquísimo, gente. Hay un capítulo en especial que a mí uf, me voló la cabeza por, por los detalles gráficos, ¿no? Cómo se veía, lo repugnante que era, que poco a poco se lo está volviendo más gore. Y eso se agradece mucho. Yo creo que a la gente, a los niños, les debe encantar eso también. Eh, pero cada rato se está volviendo más y más violenta, pero con mucho más, más tramas también está poniendo. Entonces voy a decir sus. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Sin contar de que está bien, bien guionado todo. Si vos decís primero, este es un hijo de puta. Y después de terminás tomando cariño. terminas tomando cariño a personajes que aparecen por ahí. Que, que tienen un porqué. ¿Por qué? Tienen una razón. Tienen una historia de por qué actúan como actúan. ¿eh? Hay muchos personajes así en la trama. Y eso lo hace rica, es una trama rica, gente. Que lo, a lo cual, tú estás pensando todo el tiempo, uff, no no hijos no de puta, que, oh, es que bien que le pasó esto, y después te muestran en una trama y, y te dejan con el culo para arriba pensando, uff, oh, tal vez, está en la mierda, ¿entendés? Uff, está en la mierda, ¿y por qué le pasó esto? ¿y por qué le pasó aquello? Bueno, incluso hasta con los animales, con los con los tiranosaurios, con los personajes principales pensando como wow wow wow todo tiene consecuencia aquí acto que haga va a tener una consecuencia y te agradece mucho que una que sea así y que este eh, pero bueno adolfin eh, también produce esto y creo que se hace en un estudio francés te agradece un montón y de parte de adulfin te agradece un montón que saquen algo tan precioso como primal si no lo has visto, te lo recomiendo que lo veas. No te lo pierdas, no te pierdas nada. No voy a dar ningún spoiler. No voy a dar ningún spoiler porque acaba de terminar la segunda temporada. Y eh, bueno, lo de los zombies, lo de los dinosaurios zombies. Eh, esto está en la primera temporada, se chuparla no, no sería spoiler, no sé. Si no lo viste, bueno, más suerte. Ya ha pasado un tiempo largo como para Twitter que tú te viste y dijo puta. Pero eh, espectacular, eh, espectacular. En, como viendo la historia, yo creo que... Eh, todo está, todo está para una muy buena tercera temporada Y ojalá que siga así, que siga, continúe, que no pierda el camino como otras series que conozco Unas series de karate que conozco por ahí que ha perdido el camino totalmente No, no, no, no, no, tú no hagas eso Primal, tú vas muy bien Tú vas muy bien Estás pensando, estás pensando, cuando, cuando vos tenés un guión y lo estás siguiendo Salen cosas así o cuando viene alguien y dice, ah, que se me ocurre ahora, invitemos esto porque sí, que no, así no funcionan las cosas, gente. Espectacular. Bueno, ¿qué más puedo decir? Eh, altamente recomendable, eh, te va a mantener ahí. Los capítulos agradecen no son capítulos largos, así que si querés verlo por partecitos o estás muy ocupado, puedes verte así unos dos, tres capítulos de una, que básicamente sería como ver una película, y al otro día continuar. Es que se hace muy liviano también para ver. No es pesado, no es largo Entonces eh, todo el tiempo te va a tener ahí en vilo Pensando Un poquito se nota mucho la inspiración de Conan el Bárbaro De series o película de, de, de películas viejas de dinosaurios Se nota mucho un poco de amor Pero es amor con nostalgia Y cómo se llama esto eh, eh, Un buen tributo, o sea una buena inspiración Han tomado buenas inspiraciones para hacer algo muy lindo gente Y ellos se agradecen un montón te agradece un montón, inspiraciones de películas como Jurassic Park, eh, Dinosaurios, eh, eh, Conan, como digo, de, de varias de, varias, de varias franquicias. Se ve que es seguidor y yo digo, wow, wow, wow, bien implementado, bien, ha quedado perfecto esto. Sin más rodeos, gente, vayan a ver la puta serie, te se la recomiendo. Y bueno... Video cortito, video para pipipipipip. Era nomás para recomendar. No quiero dar spoilers por eso. Podría hablar mucho más. Podría hacer un video mucho más largo. Pero no. No, no, no, no lo quiero hacer. Porque solamente quería hablar de, de lo bueno que me ha gustado tanto. Eh, podría hablar. Eh, iba a hacer un cal del capítulo 3 de Anillos de Poder. Pero voy a esperar a juntar el capítulo 3 con el capítulo 4 y ahí hacer una reseñita de de los capítulos. Así que bueno, gente. Eh, nos estamos viendo, cuídense, hasta un próximo video, nos vemos hijo de re mil eso es la cola, toma.